La capital de los simios La capital de los simios La capital de los simios. La capital de los simios.